No. Y que de nuevo chicos, hoy les traigo un profile que no les había traído físicamente antes Y nada más los traje una vez y fue virtual hace casi año y medio, bastantísimo tiempo Se los juro cuando no habían salido las reglas Link y lo que sea Realmente es un video bastante viejo de cómo yo había armado el Gem Knight OTK Pero bueno, hoy les traigo un Gem Knight FTK, la verdad es un deck bastante... Eh, no sabría decirlo, la verdad... Los FTK no son tan mi estilo, pero es un FTK bastante consistente A pesar de que le pegaron pues a Master Diamond Que pues era básicamente la razón del todo Además de la azul y De cualquier modo el deck sigue siendo bastante bueno Y sigue dando muchísimo muchísimo que dar, se los juro Entonces pues vamos a iniciar con el profile ¿Les parece? Presentamos triple eh, Gem Night Malin. Este Gem Knight, si bien es un vainilla, lo jugamos únicamente porque tiene 1600. Ahora se preguntarán por qué no juego Garnet en lugar de Turmalin. Simplemente porque... Eh, porque este es un monstruo Thunder Y nos permite sacar a un monstruo fusión Thunder Que es bastante bueno eh, de manera genérica por así decirlo Es un poquito más flexible en cuanto a las fusiones Y eso es lo que nos importa más Porque Garnet podrá tener un ataque más alto Pero Tourmaline simplemente es un Thunder Y eso le da la ventaja completa También jugamos dos Gem Knight Lapis este monstruo, ahora si quiere jugar la 3, puede jugar la 3. Aunque siento que 6 monstruos vainilla es un brick demasiado feo para mi gusto. Eh, pero ya es más su decisión, chavos. Ahora sí que es más como ustedes deseen. En sí, el deck. Está bastante bien. Ay, ¿por qué estoy enchuecando tanto las cosas? Y... Y... y bueno, ahí lo voy a dejar ya al chile. Entonces, pues son los únicos vainilla que jugamos. Son cinco. No, está de tomar realmente no importa mucho. Eh, más, a menos que sea el lápiz. Esa sí es la que tiene que ser a huevo. También jugamos triple de y el lápiz... Perdón, triple de Gemma y Este monstruo es bastante importante en el deck. Nos permite recuperar básicamente a cualquiera de los monstruos. Gemma y vainilla que estén en los cementerios. Si se va al cementerio por un efecto... Así que eso está bastante bien, nos permite estar recuperando materiales para poder spamear con la Gem Knight Fusion. Así que es bastante importante llevarla a tres. Otro monstruo que jugamos a tres es Gem Knight Obsidian. Simplemente otro monstruo bastante bueno que si es mandado de la mano al cementerio por, el efect por algún efecto, el que sea, eh, pues podemos revivir. A un monstruo Gem Knight Vainilla en el cementerio Así que eso está bastante bien Tiene una buena sinergia con los Nightmare que jugamos Que nada más son dos a decir verdad De cualquier modo está bastante bien Sirve muchísimo para tener ese quinto monstruo invocado de manera especial Que requerimos muchas veces eh, con lápiz lazuli Jugamos dos Gem Knight Armadillo ¡Este monstruo! Eh, está bastante bien a 2 a decir verdad A 3 siento que es mucho más que nada Porque pues prefiero invocar otras cosas normal Como por ejemplo Rescue Rabbit en lugar de esto Pero en sí está bastante bien a 2. Jugamos un Crystal Rose Ahora esta carta la pueden llevar a 2. o la pueden llevar a 1. A mí me gusta muchísimo llevarla a uno No se me traba eh, tanto a decir verdad Porque pues no la robo Cuando la roba simplemente es bastante malo de cualquier modo es un monstruo que tiene que ir y tienes que mandar al cementerio sí o sí. Eh, cuando esta carta está en el cementerio podemos desterrar un monstruo eh, fusión y se invoca de manera especial. Una vez por turno podemos eh, mandar un monstruo Gem Knight o Melodiosa, pero pues este deck es Gem Knight, así que solo nos importa mandar un Gem Knight del deck al cementerio y hacer que esta carta copie su nivel. Así que eso está bastante bien, se invoca bastante fácil por así decirlo de conseguir este quinto o cuarto monstruo que necesitamos para Lapis Lazuli y eh, además de eso nos sirve como material fusión para... Pues para... ¡Ah! Se fue el nombre, ¿cómo se llama esta sujeta? Para Serafinit, entonces porque Serafinit necesita un monstruo luz Aquí tenemos nuestro monstruo luz que simplemente va muy bien con este deck Así que Serafinit es una cosa que podemos aprovechar bastante bien con Crystal Rose Y pues es material extra para las fusiones Otro monstruo muy importante en el deck porque funciona demasiado bien con el nuevo Link Bueno, no tan nuevo, ¿verdad? Con el Link de los Gemnate es... Eh, Block Dragon, este monstruo es muy importante Porque desterramos 3 Gem del cementerio Y esos 3 Gem que desterramos Del cementerio se pueden utilizar para fusión Con el, con el Link Gem Así que eso está bastante bien, está toda madre Y además de eso protege a nuestros monstruos Gem En caso de que no lleguemos a hacer el FTK En primer turno, podemos defendernos Bastante bien con el Block Dragon Ahora también tiene la función adicional de buscador Que es casi siempre lo que vamos a estar haciendo En primer turno, lo invocamos, lo mandamos al cementerio Y buscamos monstruos roca Cuyo nivel Sumado sea 8 Entonces podemos buscar a obsidiana A lápiz y por último A... A la Crystal Rose por poner un ejemplo Lo que nosotros necesitemos simplemente se puede buscar eh, Con Block Dragon Así que eso está bastante bien Ya para acabar con los monstruos jugamos Triple Rescue Rabbit Jugamos 5 monstruos eh, Vainilla Gem Knight que podemos utilizar Perfectamente para invocar al monstruo, Gem, al monstruo Link Gem Knight En primer turno con Rescue Rabbit Trae, Lo tributamos, traemos a dos eh, Monstruos Gem Knight Vainilla, los usamos de Link Y por supuesto podemos traer Al Link Gem Knight. Vamos, triple Gem Knight Fusion. Esta carta Gem Knight simplemente tiene que ir a o Si la requieres para absolutamente todo, eh, se recicla bastante fácil. Simplemente es una magia estúpidamente buena de, de las pocas que hay porque se puede utilizar básicamente de manera infinita siempre y cuando puedas pues eh, estarla recuperando pagando el costo. Así que está bastante bien. Cuando esté en el cementerio podemos desterrar un monstruo Game Knight y recuperar esta magia del cementerio de la mano. Como les dije, es recicladora estúpidamente fuerte, así que eso está bastante bien. Además de que eso de destierro nos ayuda también para disparar el efecto del de, eh, de link Game Knight, así que eso está bastante padre. Jugamos Triple Brilliant Fusion. ¿Qué otro deck puede necesitar Brilliant Fusion que no sea el Game Knight? verdad La verdad, una carta muy buena. Tristemente, no es buscable. Con Phantom Quartz Pero simplemente sigue siendo bastante bueno Lo utilizamos para invocar ya sea A Serafinite o para invocar A Zirconia Mandando al Block Dragon al cementerio Simplemente es muy buena esta carta Es muy flexible para nuestras jugadas que necesitemos Así que pues nada más Jugamos triple un expected die Jugamos como les dije bastantes vainillas Así que esto nos viene de perlas en el deck Jugamos triple called by the grave Ahora el deck es demasiado demasiado susceptible a las hand traps Así que eh, called by the grave nos va a ayudar un poquito en controlar pues ese, esa debilidad verdad Jugamos un monster reborn y un soul charge Porque... Eso del spam de monstruos También está de poca madre en este deck Entonces pues sí Jugamos un Foolish Burial Esto es para mandar al Block Dragon o a la Rose O lo que necesitemos Simplemente pues eh, es bastante flexible En el deck Jugamos por último eh, para la consistencia Triple Into the Void El deck es FTK así que no nos importa Bueno lo que nos importa más Es acabar el duelo en el primer turno Así que esta cosa es un Upstart Goblin por así decirlo de cierto modo, ahora esto es más gusto personal Es más que nada para poder... Asegurar un poquito más ese FTK Porque requieres eh, Materiales precisos, si no son Muchos, requieres materiales precisos en la mano Para poder hacer el desmadre, Into the Void Nos ayuda a eso en primer turno, así que En teoría, acabarías el, el duelo en el Primer turno, Into the Void, pues nos ayuda A robar, y estaríamos apuntándole Mucho, y arriesgándonos mucho A acabar el duelo en el primer turno, porque si no Vamos a tirar toda nuestra mano, que difícilmente Vamos a tener al final, verdad, pero De todas formas, es muy riesgosa, pero a mí Me ha funcionado bastante bien, jugamos dos Pot of Desires Lo mismo para la consistencia Así que no hay más de qué hablar, ¿verdad? Eso es todo por parte del main deck Vamos a pasar con la otra parte suculenta Que es el extra deck Jugamos primero eh, con las fusiones, ¿verdad? Triple, eh, Gem Knight Lady, Lapis Lazuli Este monstruo es necesario que vaya a 3, sí o sí de verdad es súper súper requerida a 3 esta carta eh, Porque básicamente ella es la que nos permite hacer el FTK Si bien no se puede invocar más de una vez por turno Para eso está Master Diamond para copiar los efectos Entonces está bastante bastante bien El combo básico es que invoquemos esta cosa Mandemos otras, otra Lady Lapis Lazuli al cementerio por su efecto Infligimos daño, invocamos Master Diamond Copiamos el efecto de la lápiz lazuli que está en el cementerio. Mandamos la tercera lápiz lazuli del cementerio. Infligimos daño. Y por último, de una u otra manera, chavos, tenemos que regresar al Master Diamond del, del Bueno, del campo, al extra deck. Para volverlo a invocar y volver a copiar el efecto de la tercera Lady lápiz Lazuli que tengamos en, en el cementerio. Para volver a infligir el daño. Y así acabar el duelo. No se preocupen. En los replays está bastante claro cómo se puede. Realizar este combo eh, Jugamos también, como les dije Un Gemini Master Diamond El único afectado por la list eh, De este arquetipo C Con justa razón, era preferible Tocar esto que a las Lady Lapis Lazuli Porque tocabas una Lady Lapis Lazuli Y básicamente era muerte Al FTK de los Gemini Que siempre se ha caracterizado por ser un deck Bastante agresivo en cuanto al Born Entonces eh, no, está no, está, no hubiera estado chido eso, así que Master Diamond complica un poquito más las cosas para hacer el, el FTK bastante más inconsistente, pero aún así el deck no está muerto. Eh, podemos seleccionar un monstruo fusión lleno y ten el cementerio, desterrarlo y hacer que copie sus efectos, así que ya sé, como les expliqué en el combo anterior, esa es su función. Jugamos una Gemini Lady Brilliant Diamond Ahora no la tengo tristemente Porque no la pude conseguir eh, Y tengo el tiempo encima Así que pues... Vamos a proxiarlo, ¿verdad? Esta carta también es bastante importante en el combo para completar todo Porque puedes tributar un monstruo Gem Knight en el campo inclusive a ella misma E invocar desde el extra deck a un monstruo fusión Gem Knight, Ignorando sus condiciones de invocación Así que eso está bastante bien Esta carta tiene que ir al menos a uno A uno es suficiente a decir, ¿verdad? Si quieren meter otra, siéntanse libres de hacerlo Jugamos una Gem Knight Serafinite Como les dije... Para el extra normal summon, para mandar por ejemplo con la Brilliant Fusion también a la Crystal Rose No es la gran cosa, realmente es raro que no lo ocupemos mucho en este deck eh, Jugamos un Gem Knight Zirconia para poder mandar con la Brilliant Fusion al, al Block Dragon del deck al cementerio O bien para poder tener un monstruo adicional al campo, el Gem más genérico de invocar Un monstruo normal obviamente, así que... Pues nada más, y por último Tampoco lo tengo, pero aquí se los proxyo de todas Formas de una manera bastante eh, Bonita, ¿verdad? Jugamos un Knight eh, Prismaura, esta es la razón Por la que jugamos a turmalín Únicamente por este monstruo Que tiene el efecto de que una vez por turno podemos Tirar una carta de nuestra mano y destruir una Carta boca arriba en el campo, así que eso Está bastante bien, es un efecto que nos saca de muchísimos Apuros, eh, entonces Pues nada más, ¿verdad? Es la única razón Por la que llevamos esa cosa Y a tourmalín en lugar de Garnet, ahora Vamos a pasar con la otra parte del deck Que son los Link, ¿verdad? Jugamos doble eh, Gem Knight Phantom Quartz Ahora esta carta es bastante importante Básicamente es lo que permite hacer el FTK Tiene el efecto bastante bueno Tiene dos efectos bastante buenos, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Se hace con dos monstruos Gem No Gem Knight, Gem se puede hacer con Gem Armadillo Cosa bastante padre Y eh, Si esta carta es invocada por Link Podemos añadir de nuestro deck a la mano una carta Gem Knight Así que eso está bastante bien eh, además de esto podemos pagar 1000 life points Y, de, y regresar Bueno, sí, regresar del cementerio O del ex, O del destierro al deck Cartas Gem Como materiales de fusión para invocar Un monstruo Gem por fusión Obviamente, entonces eso está bastante bien De verdad es bastante padre Con Block Dragon y nos ayuda muchísimo a tener Esas invocaciones especiales que tanto requerimos Jugamos un Misus Radiant eh, Plan B a veces requerimos invocar más y más y más O ponchar a nuestros monstruos para poder acabar el duelo Si es que no, no, no hicimos el FTK Así que es bastante importante Misus Radian Jugamos un Nightmare Goblin Un monstruo bastante bueno Y un... Eh... Nightmare Unicorn Básicamente Unicorn es el que nos permite Pues regresar al deck A Master Diamond para poder volverlo a Invocar, bastante importante en este deck Tanto Unicorn como Goblin Así que hay que tenerlo mucho en cuenta Por último en el deck jugamos una Curious simplemente porque podemos sacarla Y es para ya así De última emergencia poder sacar el Block Dragon Realmente casi nunca la sacamos pero está Nada más por eso y jugamos una Link Spider Pues porque jugamos monstru muchos monstruos vainilla, vainilla, vainilla y es probable que nos toque más de uno en la mano o bien. Eh... Pues para expandir un poquito las jugadas, ¿verdad? Eso es todo por parte del profile del día de hoy La verdad, espero les haya gustado muchísimo En pantalla podrán encontrar el rinconómetro Que pues es la calificación que yo le estaré dando al deck, ¿verdad? Entonces el deck está bastante bien Es un bonito, bonito Tire 2, hashtag Tire 3 Todavía no lo decido bien Pero es bastante, bastante bueno a decir verdad y bastante económico, por así decirlo. Entonces, eso ha sido todo. Espero les haya gustado mucho el video. Comentarios duras o sugerencias. Pueden dejarlo en la cajita de comentarios debajo. No olviden suscribirse, dar like a la página en Facebook y unirse al Discord oficial del canal. Tampoco olviden pasar a checar la sección de Play of the Game, que se estará subiendo simultáneamente a este profile. Yo soy Alberto del Rincón del Pelty, del Rincón del Belista. Y los estaré viendo en el siguiente video.